ok entonces como ya teníamos acá ya ya tenemos aquí lo que lo que donde quedamos que era ya pues con los muros eh, la creación de muros acá normal eh, ahora lo que tenemos que hacer es podemos dividirlo en, en dos partes una de las columnas y otra las eh, las las las que las dosas aquí ya tenemos una base yo siempre pongo una base para poder pues, o sea esto es un terreno pero eso nos sirve de base para para poder eh, ver que dónde está puesta las cosas, ¿sí? ¿Dónde dónde está? Porque esto está en el piso, ¿sí? En el piso, o sea, una base. Entonces para pues para hacer esas columnas, bueno, primero que hay que pensar es esto, ¿no? Aquí está la bilzagua y que es una columna estructural porque son los pilotes de Corbusier, ¿no? Entonces vamos aquí a estructural y column. Entonces aquí nos sale esto, esta columna que es la que tiene por defecto. Entonces vamos a crear una o a cargar una o a vamos a traer una De... La, la podemos crear o la podemos cargar vamos a, a, a load porque ya eso aquí está en Newsmetric yo también hice un video de dónde es, de estas carpetas porque mucha gente tiene problema con eso dónde está no entonces eso siempre cuando está, hasta ahora lo, lo instalamos pues eso ahí siempre ahí está el video para que lo miren Structural columns aquí nos pregunta qué concreto entonces si sí, es concreto y cuadrado redonda concreto y aquí vamos a mirar qué dice siempre miren eso porque drips, with drops esa no, esa es cuadrada y esta redonda con quick round, round esta es la que necesitamos aquí la tenemos vamos a editar tipo bueno, vamos a mirar cuánto sí, está muy de 150 entonces editar tipo duplicar y esta la necesitamos de 150 ahí está, ahí está, cómo crear una cómo cargar cómo crear y cómo cargar, no, cómo cargar una columna esta es de 150 parece que no, no nos sirve ahí nos quedó pero nos quedó como raro por allá en algún otro lado aquí aquí cero y aquí cancel vamos a aquí. uno nivel 1 nivel 2 y vamos a cero y vamos a editar tipo la duplicamos porque esta parece que es como de eh, 150, entonces vamos a ponerle 75. No, eh, sí, 75. Pongámosle a ver. 75. A ver si es así es. Está muy, muy delgadita. Entonces vamos a mirar cuánto tiene esto, porque eh, 75 ya es. Esa no puede ser. Entonces sería, necesitamos 75. Trabaja con el diámetro. Entonces necesitamos es una de 200. Entonces vamos a editar esta. Y le ponemos 200. Y le cambiamos acá. Le cambiamos acá a 200. Y ya la de, 70, de uy, 750. Esa es muy grande. Pero ahí ya está. Entonces como este dibujo ya traía esas columnas ahí pues nos va a. nos va hacer una cosa ahí, ya trae unas hechas del 3D, ¿no? Si toca que miren la primera parte para que entiendan de qué es lo que. Porque si no ven todas las partes no, no, no entienden, no saben de qué oiga, pero que está hablando de que está hablando. Entonces. No, no se va a entender. Para hacer las columnas uno siempre tiene que coger esto y poner las grillas, porque las grillas son las que se utilizan para eso. que por qué, oigan Denis? ¿Por qué? <ríe> porque eso está alineado. O sea, las grillas son las que permiten alinear los muros y las columnas. En este caso, vea, esto es, esto es un error y es posible que sea un error arquitectónico y no el dibujo, porque eso realmente constructor oh, hizo esto, pero él o sea, si uno mira los planos originales se va a dar cuenta de lo que digo pero hay que mirarlos eh, si no, porque si no sí. O sea, estos no son los planos originales porque pues eso es difícil de conseguir los planos o sea los planos originales no si, sí. los planos constructivos o los planos originales de un proyecto pues, hoy en día es fácil conseguirlos pero estamos hablando que este es un proyecto del año 23 entonces no era tan fácil y, y también más cuando es una obra pues supuestamente maestra como esta entonces no se consigue así nomás tan fácil en internet. Y lo, ya, ya hay una fundación y todo. O sea, hay una fundación porque estos proyectos le sacan dinero en cuanto a que hay un museo. Esto es un museo, aunque mire cómo está hoy en día. Bueno, estuvo algún tiempo, ¿no? Hoy en día ya lo tienen bien. Pero esto esto estuvo así. Es, eh, con la guerra y todo. Pero bueno, o sea... Eh, eh, le sacan dinero, eso le sacan dinero y como quien dice todo el negocio entonces nada aquí está esto lo ponemos acá este inclusive decía que está corrido entonces está corrido lo ponemos aquí entonces vamos a buscar esta y la vamos a mover aquí por un momentico porque esa es la que necesitamos ahorita ahorita ah bueno no mentiras bueno la podemos ah, es que porque hago eso porque cuando se van a poner la, las, las grillas y se ponen todas las grillas. Le puedo dar un comando para que me genere todas las, las intersecciones. Pero bueno, o sea, lo podemos hacer manualmente porque hay unas que no nos va a coincidir así como esta. Inclusive este muro bueno, va hasta acá. Falta hacerlo. Y hay otras intersecciones que toca mirar bien. Donde, donde, donde sería muy bueno visitar. Yo digo que es chévere visitar estos proyectos. Pero pues bueno, este es en Posi. Este es en Francia. Pues, pues, si no tiene dinero, puede ir a Francia y conocerlo. ¿eh? Pero, si no, pues toca mirar en YouTube. <ríe> Porque no, no, sí. Pero bueno, ahí lo tenemos. Es este. Entonces vamos a copiar aquí. Este lo copiamos aquí. Muy bien. Bueno, si no nos, no nos coincide, no nos coincide. No movemos. Hasta acá obviamente ahí la grilla ya nos va a dejar alinear empezar a alinear todo y ya nos deja empezar a alinear todo como queremos obviamente ahí va a haber algún grado de error, por lo que digo, teniendo los planos originales, vamos a poder hacer más, mayores cosas que se me abrió esto, entonces no eh, pero como pues bueno o sea, hay veces que sí se consiguen algunos planos en internet bien sí, bien trabajados y algunos que son parecen originales pues sí se ven bien que se ven como el arquitecto los originales pero no pues toca buscar harto y dedicarle mucho tiempo para encontrarlos aquí mira aquí vemos esto la grilla nos sirve para eso pues para más o menos alinearlos más o menos no para alinearlos para para poder tener una idea bien más o menos dónde tienen que quedar entonces ya una vez hemos hecho todo eso ya tenemos, cuando hagamos todo eso pues ya tenemos todas las columnas y ya podemos seguir en el siguiente paso, bueno esto es esto es chévere, yo digo que esto es educación profesional gratuita, porque pues esto lleva muchísimo tiempo aprenderlo y, y uno lo regala aquí en Youtube porque Youtube no nos paga nada pero pues bueno o sea, algo, algo bueno tendrá que salir, sobre todo eh, podemos hacer algo ahí compartir, lo importante yo creo que lo más chévere de YouTube es que se comparta con la gente, eso es lo mejor que tiene YouTube, tiene cosas muy malas y tiene cosas muy buenas, pero, pero de las buenas es que se pueda compartir con la gente y hablar y de estilo de art, porque art por ejemplo es una comunidad muy buena que nos que, que tenemos ahí para en YouTube para compartir dibujos y cosas y pensamientos y foros y todo eso chévere que hubiera como en la arquitectura o algo así pero, no sé, lastimosamente no, eso como no da plata, pues no, en la arquitectura no da, pues no da plata en el sentido de, de, de hacer como foros y eso, porque la gente yo creo que hay un mito muy grande y es que la gente no sabe nada de eso, entonces como no saben pues, entonces, pues, ¿qué van a decir si no saben, o, o, o bueno la, la gran mayoría de gente de público sí eh, público normal, pues eh, si sí, el nivel de cultura general, pues digamos a nivel latinoamericano, ¿no? porque si estás en España, pues bueno, la cosa es diferente, o en Estados Unidos, o, no sé, pero a nivel latinoamérica es un tema diferente. Me pasa hasta con el tema del dibujo, porque pues uno mira a sus dibujantes de Estados Unidos, o en Rusia, bueno, en España, hay muchos. Y, y, y uno se, se pone a ver y, y a comparar, pues, bueno, con aquí, con la situación actual de, de, de uno. O, bueno, de uno no, de sí, Latinoamérica, sí, de uno. Porque, pues, ahí nos tenemos que decir, yo soy latinoamericano. Entonces, mmm, sí, se queda uno pensando, pues, en ciertas cosas. Igual Ever ¿no? ahí vamos hablando y vamos trabajando que lo vamos acomodando acá vamos haciendo esto y vamos y, chévere, y son temas bueno es lo que de pronto también quiero hacer con esto que si el tema de compartir todo esto sirve para para hacer y hablar todas esas cosas ¿no? de paso aprende uno y sobre todo comparte con la gente y practica mejor dicho tiene muchas cosas muy positivas pero pues lo que digo lo negativo es que si YouTube ¿no? o, o estas empresas así como Google pues son esas que nos esclavizan y que no... Sí. Yo no sé si eso les gustará que les digan, pero pues... Pues ahí lo digo, igual que... Y estos cuatro los copiamos. De aquí a aquí. Y ya está. Ya tenemos todas esas de piso a techo. Y ahí nos toca borrar la primera o empezar a quitarla, porque ya se empieza a confundir pero bueno, aquí ya lo tenemos aquí solo faltaría en la planta 1 nos faltaría ya poner algunas puertas porque ya están las columnas entonces nos faltaría son las puertas pero las puertas, este Corbusier puso unas puertas de 70 centímetros 75 entonces eso va a ser un poco complejo porque esas puertas están angostas yo creo que vamos a duplicar este le ponemos 75 exacto 230 eh, y donde es que está siempre lo el ancho aquí le cambiamos a 750 y vamos a ponerlas todas así porque porque voy a traer otra ella ya Lenis ¿Por qué hace eso <ríe> porque porque si no lo hacemos así, si las ponemos, o sea, podemos crear todas las familias que queramos, pero resulta que después queremos que las puertas se parezcan a la realidad, entonces ya nos toca volver a hacer la puerta, y sí, perdemos mucho tiempo y mucho trabajo que, o perdemos, no, no lo optimizamos de la buena buena forma, o bueno, sí, yo digo que bueno se pierde y se gana, pero pues, pero de todas maneras es harto tiempo que estamos trabajando, pues necesitamos que sea como lo más óptimo y sobre todo para estos videos de YouTube, porque pues si no tiene todo el tiempo en la casa o algo, pues lo puede hacer más fácil, pero si no tenemos tiempo, que casi siempre la gran mayoría de veces pasa eso, que no tenemos tiempo, entonces toca hacerlo así, rápido, porque si no, mientras hacemos esto, los estudios ya nos, ya nos ganaron y nos vendieron el proyecto, y, y mientras nosotros ahí todavía haciendo puertas, o sea, <risa> lastimosamente así funciona el mundo, o sea, Mientras nosotros nos ponemos ahí a hacer, el otro ya por allá vendió cinco veces. Entonces, <risa> Entonces bueno pues eso también es whatever, ¿no? Eh, bueno, ¿no? Bueno importa que también nuestra calidad va a ser mucho mejor, ¿no? Entre más tiempo uno le dedique a estas cosas, nuestra calidad obviamente va, puf, se dispara, porque ya, o sea aquí ya uno va se va dando cuenta, cuando uno va haciendo ya los modelos cada vez mejores, se va dando cuenta que obvio, pues tu nivel es mejor, pero bueno igual eso es solo personal, eso es solo que uno, sí. Vamos a quitarlos aquí para que... Vamos a, a ponerle aquí esto. Y miramos aquí. Vamos a otra vez a, a este. Y las ocultamos. Para que no nos deje ver eso. Y ya podemos ver aquí lo, lo que el resultado. Ahí están las columnas. Y ya solo es cuestión de... Ahí ya lo tenemos. Vamos al otro piso. Y hacemos otra vez lo mismo. Entonces si sí lo puedo pausar. Porque ya pues eso es repetitivo. Es volver a hacer lo mismo. Entonces ahí sí la podemos pausar. Aquí en este. De aquí ya no aquí ya está la otra. Entonces ponemos esta aquí. Tal vez eh, eh, aquí nos toca hacer un ajuste. Porque esas columnas tal vez son más gruesas. Pues no sé. Yo me guío con respecto a mis dibujos. Porque pues los tengo. Pero son, son más gruesas. Según este más el ancho. El diámetro es 300. Entonces vamos a editarla. Y duplicamos y 300 aquí 300 ya había una ahí entonces no cancelamos y la ponemos de 300 porque ya está para que la hacemos otra vez entonces otra vez listo aquí aquí vamos a ver que otra hay no hay más bueno, esta planta solo hay esa columna ahí sola botada inclusive esto no sé por qué estaba tan corrido ah pero si sí, sí va así Oh, después ya cuando le hagamos un corte lo podemos hacer de una vez Ahí está Lo podemos hacer de una vez cuando cuando vamos haciendo un corte Ya nos vamos dando cuenta de si está bien o está mal O algo pasa o qué pasa Podemos hacer un corte, lo ponemos por acá Y ya aquí uno se da cuenta que está pasando y siempre, hay, siempre hay que hacer estos, esos cortes así eh, esquemáticos para poder ver y yo luché mucho esto cuando estaba de, de, con, con, con gente cuando estaba trabajando. Porque esto no lo entiende la gente muy fácil. Entonces, eh, si sí, no, no lo entienden. Y cuando uno no entiende algo, pues lo primero que hace es rechazo. ¿sí? Entonces eso es lo que pasa. pues Me pasó y, y a ustedes les va a pasar también. <risa> Entonces cuando no lo entienden, pues dicen, no, eso está mal. no No está mal, es que... Esto es un corte que es esquemático. Y nos está mostrando solo la estructura en cuanto a que sí. Nos está mostrando solo los niveles. Y los, y los ejes y lo que hemos hecho. Las puertas que hemos ubicado. Y ya, o sea, eso no... no pero la gente cuando sí, no entiende. Entonces nos, nos, sí, nos dice que está mal. Y que no, y que no saben hacer un corte. Y que eso está mal. O así. O que cualquier cantidad de cosas. Eso pasa en YouTube y pasa en todo lado, porque eso, eso pasa en todo lado. Eso no es solo... Nos falta hasta aquí. Y aquí vamos a ver lo que estaba diciendo en el primer video. Porque toca ajustar las puertas y mirar dónde están los vanos de las puertas. Entonces vamos a hacer otra aquí. Sería esta. Otra aquí. Vamos haciendo todas esas puertas. Otra aquí conflictos bueno cuando genera ese conflicto ¿sí? además otra cosa que es importante porque claro eso uno la gente no acepta y cuando otros que no sí no entiende y como no está acostumbrado con esa manera de trabajar pues no entiende entonces como no entiende sí eso le pasa mucho a los que no trabajan en BIM y después se pasan y no entienden entonces claro no entienden están acostumbrados a su dibujo de AutoCAD entonces cuando se le muestra esto le muestra ciertas cosas no las entiende y, y ya, o sea, no las entiende Y entonces empieza el problema Y a tirar y a darme, porque pues claro Contra el mundo Porque no entienden, entonces Entonces le empiezan, sí Todos los problemas de, que uno se genera Por eso Pero pues bueno, así ya estamos, o sea Ese es el tema Aquí no nos va a alcanzar Bueno, pero vamos a dejarla así porque de pronto Ya no nos coincide Esto ya no, sé, eso no está mostrando otra cosa ahí, por lo que ya no están ubicadas las plantas por piso están solo, si sí están ubicadas por piso, pero está corrida porque ya, ya, ya lo hemos ubicado ¿sí? entonces lo hemos ubicado, pero entonces tenemos que irle trabajando y, y ir asimilando bien, o sea, eso, eso es nada que hacer, o sea, toca ir a hacerlo toca, toca hacerlo y toca hacerlo, eh, y que irlo trabajando de esa manera y lo ubicando que están las puertas esta que nos falta es pues siempre no vamos a vamos a crear una similar y vamos a crear uno. este ya eh, 70 entonces esa puerta tendrá por ahí que 40 sí. 0.400 ya no le vamos a poner eso porque ya no, ya no está el ancho aquí ya no lo necesitamos lo ponemos aquí tal vez será un poquito más Tiene 500 Entonces la vamos a renombrar a 500 Ya está Esa chiquita Vamos a hacer una similar aquí Ya Entonces listo, apenas bueno, Yo quiero hasta que termine estos videos así De, de, de Reid es para hacerlos ya y trabajarlos en, otro, en otras plataformas y mirar cómo van va quedando para sacarlo digamos en blender o pasarlo a, a unity o a, a, a, a real y, y ver cómo va a quedar ya la visualización pues el flujo de trabajo no probar todas esas cosas a ver cómo nos funciona y, y, pero ya vamos aquí dándole vamos trabajando esto ya nos va dando las puertas todo eh, ya están las puertas muros aquí esta es la segunda planta no o sea, si seguimos ahora con la tercera la tercera y vamos a mirar ah bueno creo que son nada más tres plantas son tres plantas no más uno dos tres y sí. entonces ya la tercera planta ya va a ser más fácil porque son solo la esta entonces, creo que no hay puertas y ah, si sí, sí hay es una de esta no es una esta de 750 0.750, y ya la podemos, esta la podemos ya nombrar a normal para no confundirnos. Solo lleva a esa, y aquí, tal vez aquí hay un error, no sé. Pero que okay, siempre uno tiene que visitar esos proyectos para poder saber bien si está bien o está mal. Listo, no, aquí está. Eso ya están las puertas, nos faltaría listo. Este, ya creo que hay, ahí vamos con más de tiempo. Si, sí, vamos 21. Eh, aquí ya está lo que necesitamos esto sería el de puertas puertas o sea, básicamente puertas todas las puertas y, y, y listo mobiliario faltaría si sí, mobiliario pues las puertas no sí, pues se pueden catalogar como mobiliario Esta, hasta ahí sería bueno ya serían las, las cómo insertar pues las puertas cómo generar todas las eh, la, las familias que necesitamos para columnas y puertas esto se puede llamar columnas y puertas listo vale Adiós, ya nos vemos ahora